bien señores dos avisos primero todo lo que voy a decir en este video se encuentra de forma detallada en la descripción cualquier punto que no destaque y que creas importante puedes dejarlo en la caja de comentarios y segundo muchas gracias por el apoyo que están dando al canal suscribiéndose a él dando su opinión con respeto en la caja de comentarios y apoyando con un me gusta las sesiones favoritas sinceramente gracias este video es parte de una lista de reproducción Llamada Hoy en la Historia. Si deseas ver más episodios, la parte superior a mano derecha los vas a encontrar. Muy bien, seguimos. Es la industria que generó 5.77 mil millones en el 2020 Motivación de un negocio aún más exitoso Encargado de animar la mayoría de sus éxitos Es uno de los tres estilos de cómic más importantes a nivel mundial Estamos hablando del manga Una industria que se nutre de una comunidad que en mi opinión es irónica Y esto, como he dicho anteriormente, es personal desde ofenderse por usar esta palabra para referirse al manga, negar la procedencia de una franquicia por no ser de su agrado, hasta negar la influencia de obras precursoras por ser antiguas, son las cosas que he tenido el placer de escuchar. Cosas que al no tener una opinión que las cuestione, quedan como argumentos sólidos. Sin embargo, no lo son. El manga es un término para referirnos al estilo japonés, pero mientras no deje de ser una sucesión de dibujos que relaten, con o sin texto, seguirán siendo historietas. Palabra que no solo abarca el manga, también el cómic y las historietas franco-belgas, los tres estilos tradicionales, no los únicos. Segundo, hay obras buenas y malas en la pintura, baile, cine, canto. Negar el origen de algo no mejora las cosas, lo único que hace es dar una falsa imagen dentro de una comunidad que existe gracias al esfuerzo brutal de mangakas, editores, supervisores, etc. Y tercero, la importancia o calidad del trabajo de alguien puede debatirse, pero no menospreciarse. Ideas como las que ven en pantalla no se alejan de los creadores de un estilo único. Personas que apostaron su carrera por resultados que no pudieron ver, y al día de hoy fueron olvidados. Es por eso que hoy en la historia, Kojiro les presenta a Rakuten Kitasawa, el padre del manga moderno. Alrededor de todo lo conocido, existe un lugar lleno de historias, franquicias olvidadas. Momentos únicos, pero no conocidos un lugar alrededor de cosas bellas pero este sitio tiene su encanto Bienvenido a Kojiro Presenta Anime desde un punto de vista distinto Todos los sábados a las 8 de la mañana Viajemos al pasado 1895 Japón termina victorioso de la primera guerra sino japonesa Seis meses de dominio trae como recompensa el control peninsular de Corea y la búsqueda de lugares más estables para cumplir sus sueños. Al menos, ese fue el objetivo de Frank Nankiewicz, caricaturista australiano, mentor de un compañero de trabajo, ansioso de aprender todo lo posible sobre la caricatura australiana. Su nombre es Rakuten Kitazawa. Y sí, esta es la única foto que existe de él. Kitazawa nació el 20 de julio de 1876, en Omiya, en la prefectura de Saitama. Estamos en el apogeo de la era Meiji, una etapa oscura para lo tradicional, haciendo que los maestros de pintura japonesa sean poco solicitados, como el caso de Kitazawa Boadei, padre de Hakuten, y su mentor de Nihonga. El Nihonga significa literalmente pinturas del estilo japonés. Fue una lucha cultural contra la occidentalización masiva del país. Kitazawa por su parte optó por aprender todo lo posible. Y es así como pula sus conocimientos de Nihonga con Yukiko Ono. Profesor de Bellas Artes y también decide incursionar en la pintura occidental bajo la tutela de Inoue Shinsue. Es luego de este esfuerzo y a sus 19 años que logra formar parte de la Bots of Curious, Revista anglosajona y aquí es donde conoce a su compañero y mentor, Frank Nankin, caricaturista social australiano, que fue mentor por menos de un año, tiempo suficiente para ser una influencia imborrable en su alumno. Cuatro años más tarde... Una solicitud de empleo es aceptada en el periódico más popular de Japón. Kitazawa decide seguir su carrera como caricaturista en el periódico más polémico del país. Un periódico creado por un liberal considerado traidor por la oposición que representó en algún momento. Educador, publicista, filósofo político. Son las profesiones pertenecientes al hombre más influyente fuera del gobierno japonés en la era Meiji. En este momento cuenta con 64 años y un grupo considerable de detractores por compartir la idea de que Asia necesitaba el uso de la fuerza para completar el proceso de modernización, al igual que el imperialismo, que tantos años se opuso. Ahora, con una cuestionable credibilidad de este sector, Ji simple periódico japonés, necesita una forma directa que demuestre los ideales que caracterizaron a este periódico. Y así fue. 1905, con la inspiración de su mentor y la pintura tradicional japonesa, Kitazawa logró fusionar ambos estilos para crear Tokyo Park. Seis años fueron suficientes para demostrar que esto, no se ve todos los días. Tokyo Pop logró tener adaptaciones en inglés, chino y japonés, siendo un éxito de ventas en Corea, China, Estados Unidos, Taiwán y, por supuesto, Japón. La credibilidad de Gigi Shinpoo dio su recompensa al autor de esta obra, o mejor dicho, a la primera persona que usó el término de mangaka como profesión. Y es aquí, en un periódico, en alguno de sus reversos, donde nace oficialmente el primer manga de la historia. 1905 fue el retorno de la credibilidad de este sitio creado por el señor Fukuzawa, un opositor al imperialismo japonés que volvía a ver sus años dorados hasta el final de sus días. Luego del fallecimiento del creador, de este periódico Kitazawa continuó su trabajo exponiendo el pensamiento de la oposición sobre el imperialismo de la era Meiji aunque los tiempos estaban por cambiar 20 de mayo de 1910 la policía hizo un allanamiento en el domicilio de Takichi Miyashita empleado en un aserradero en el municipio de Inagano. lamentablemente este joven contenía elementos suficientes para la creación de una bomba. Junto con él, 24 personas representaron una era de represión en contra de todo el que estuviera opuesto a la ideología gubernamental, al respeto por sus líderes. El resultado de esto fue el apresamiento de personas como Toru Unita, Nimura, Rikazu Furukawa, Shusui Kotoko y su esposa, escritora feminista Kano Suga. Estos cinco son las víctimas más conocidas de la sentencia que le fue otorgada a los otros 21. Pena de muerte. Los rumores de qué tan fiable podía ser el proceso de investigación sobre este caso, deja sus dudas y frente a estas dudas, la mejor decisión fue calmar las aguas. O al menos eso interpretaba el gobierno japonés de la época al enviar un comunicado a Gigi Shinko, en donde se prohibió dar mensajes a favor de la oposición. Una oposición que compartía el uso de la fuerza que el uso de la fuerza que tanto se le criticó a Fukuzawa en sus ensayos. El creador de este periódico ya no estaba con ellos. Pero sí estaban todos los editores que probablemente fueron persuadidos para que cambien su contenido hasta el final de la publicación de Tokyo Pop. En estos momentos sale Osaka Puck, que son caricaturas japonesas representando el lado positivo del imperialismo, haciendo una contra a la versión original. Versión que no volvió a ser la misma después del 1911. Kitazawa pasó de ser un mangaka que daba su opinión en un sitio que se le permitía, al punto en donde fue persuadido para crear obras a favor del gobierno, dejando un espacio libre a la crítica social para formar parte de Nihon Manga Okokai, una organización de mangakas formada por el gobierno para apoyar el ejército japonés. Como bien saben, esto no terminó tan bien que digamos para los japoneses. La segunda bomba fue destinada para la ciudad de Kokura, pero era demasiado llorando, así que el avión se dirigió a Nagasaki. Los años de gloria del imperialismo japonés han caído. Y es su momento de dar un paso al costado. Itazawa pasó los últimos años de su vida viviendo y trabajando en una casa en Omilla, en el sitio donde nació aquella prefectura de Saitama. Lo que queda al día de hoy, es un museo en su honor, en aquel lugar donde pasó los últimos años de su vida. Rakuten Kitazawa falleció el 25 de agosto de 1955, y al igual que la persona que le dio una oportunidad de formar parte que el periódico que permitió dar su opinión, este tampoco pudo ver un suceso muy importante, pero esta vez fue positivo. Aquellos que entrenó durante tanto tiempo, todas las jóvenes promesas que deseaban ser mangacas, tomaron su camino, como el caso de Hekoten Shimokawa El creador del primer anime japonés Justo esta persona que veía como ídolo a Kitazawa Fue la inspiración del ya conocido Osamu Tezuka Creador de Astro Boy El responsable de esto Solo nos deja con una foto por eso, que hoy en la historia, Kojiro les presenta a Rakuten Kitazawa, el padre del manga moderno. Y bien señores, hora de salir del sitio. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer, like, Suscríbete y comenta cualquier cosa que se te ocurra. Siempre será bien recibida. Mis redes sociales se encuentran en alguna parte de la pantalla. Y con esto dicho, recuerda, desde República Dominicana, para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. A la misma hora, en el mismo lugar.